Bienvenido a la asignatura Desarrollo Psicológico Personal El curso se constituye como un curso obligatorio dentro del programa de General Education No tiene prerequisito alguno Este curso pretende brindar herramientas con un enfoque humanista para la reflexión crítica Autodescubrimiento y entendimiento del desarrollo humano Considera el despliegue de las potencialidades y disposiciones necesarias para alcanzar un comportamiento adecuado, consistente y saludable durante el transcurso de sus estudios universitarios y la vida en general. Este curso es eminentemente formativo. Los contenidos generales del curso son Autoestima, competencias emocionales, bienestar psicológico y calidad de vida, competencias profesionales,